Estamos muy mal, estamos muy mal, estamos copados, tenemos múltiples caídos y... Oye, me habla vos ¡viva! Tengo unos escoba visual de unos... Pero no sé si son aliados o enemigos más no sé de sí, sí, la de la Pusieron todos, mira, todos están juntos ahí mm. les pegaron un cañón así, chaval mm, Están muy juntos, o sea, y no están cubriendo ni bien que íbamos Oye, están ahí con los tangos de... del complejo de... ¡Ay, va ¡Melo! Tranquilo para toda la malla, el equipo que está haciendo asalto en dirección al que tienen 5 tangos en el complejo que está a 20 metros al 9 con la juega Los tenemos, vamos a hacer un tiro sincronizado No me lo hagas. Confirma, desincronizado de los 9 y 16 o el que cambio Dime que no Del 9 y 16 No me lo hagas, no, no Tranquilo, me confirma su ubicación te confirmo, estoy 400 metros al sur de tu 20 eh, Si pueden, bájense el yunque lo antes posible Antes de accionar, que nosotros les damos el apoyo con la infantería A cambio Sí, mejor porque No, va a tocar bajar Alístense. Si, si se bajan a Huertas De un cañonazo, valimos verga Sí, alístense. ¿Me confirma? Cambio. Les confirmo, vamos a hacer el ataque cuando con dices primero. Que lo está mirando hacia otro lado. 5-4, para abajo. pendiente? Pero, ¿por qué no le dice? Ya le dije, no me hizo caso. Vámonos. Ya está bajo su responsabilidad ese objetivo. Veggie, muévete. Se le subiría, no le dio una orden. Sí, le hice la sugerencia y no quiso. Ya tú estás copiando ahí adicional, ¿no? Sí señor. Bueno. Ya está bajo su responsabilidad entonces. Veggie, toma la punta. visa. Yo que no te vean, bueno. Wow, es wow, que wow, no calculado! no sé por qué. Vete en diagonal, vete en diagonal, en diagonal, en diagonal. Nos van a aprender durísimo. Ay, cuénta. Hmm. Luigi, alto. No, no copié, me dijeron que mantuviera. Afirma. Agachaditos y en línea. Establecimos contacto. Ya establecieron contacto en la juega, muchachos, vamos en línea todos. Ah, este afirma. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, intentemos establecer contacto acá y, y sacamos la pala de una vez. Bueno. Vamos a ver, eh. Sí, sí, hágale, pero no dispare nadie, aquí en este punto. Los del pueblo se alertaron, los del pueblo se alertaron. Copy, copy, manténlos, manténlos ahí. Y luego no tengo blindada en movimiento, cambio. Puti, como no le dieron al blindado Compa luego del pueblo van hacia... van hacia el complejo, eh Compa, no siguió la vaina, no siguió la vaina ah, yo no tengo nada para defenderme de ese que blindado que hacia posición, hacia otro... Ah, firma, así es Si lo voto aquí, papá, está la fundación toda la... Está ha un apoyo solo 540, Papa, establezca comunicación con otro equipo para hacer la detonación, dado que no tengo el objetivo en visual cambio. Prioritario, prioritario. este Los enemigos se están desplazando por Nor noreco Creo que intentan rodearnos, ¿eh? Listo, vamos por esos. Vamos del lado derecho, ¿listo? Vamos, vamos. No la posición, roban la posición, estoy muy cerca del TAC. Necesito que me confirmen cuando vayas a hacer el ataque Pues sí, hasta tajen en 20 segundos. Es 4. Confirma, todos vienen acá. User left your channel. Sí, sí, detrás. Listo, muchachos, en línea, vamos. User joined your channel. Contacto. Dirección, eso y no el lado izquierdo, ¿no? Sí, lo... ¿Qué dice tiene? Le confirmo, solamente infantería que está saliendo del pueblo hacia ustedes, cambio. Movimiento al derecha en la juega. Uy, me Los tienen? O oh, no. No lo tengo. No lo tengo. seguro. más de Estamos muy mal, estamos muy mal, estamos compados, tenemos múltiples caídos y. No, espera, apoya a que Abro, una vez me dio con uno amarillo, vamos a pegarle a la provisión que apoyo. No ¿Qué ves? Teniente Cañarro, no, favor, oh, tío. Hágale, compá, hágale, si Puebla. puede darle, dele. Su posición vamos a... coordenadas vale. que no veo el humo punto hotel, punto hotel ahí hey, me confirman, todos tienen visual aquí las viviendas que tenemos exactamente en 320 120 Kilo... me confirma posición le confirmo, estoy todo al eco estableciendo contacto todo eco del humo amarillo, cambio Humo amarillo por whisky Afirmado Pauro, Tauro, tengo superaciones a disposición. Listo. Aquí me movilizo con tres superaciones a disposición para dar apoyo. 6 1 6 -1, continúe en la avanzada hacia el complejo que tenía sus 12 cambios. Teniente. ¿Qué modula? Ay, lo perdí. Eh. Me tienen en visual. A ver, muchachos. Díganle que hubo orden mi posición. Oye, mi atrás ¿Cómo están las 6 en punto, todo? Dale. Okay, muchachos, nos, tienen movilizamos. Tienen? nos movilizamos. Supérense en su posición, no conocieron, muchachos. Cuando avancen Vámonos, vámonos, vámonos Nos vamos a replicar un poco con... Chao, la vivienda que está a tus dos sí, lo, me confirma si tiene más avistamiento de, de tangos 6-1, ya estoy ingresando al pueblo, asegurando la zona, cambia La juega ya tu seis ¿Todos están bien de salud. Ah, firmo. Hay eh, dos salió todavía bajando. Copiarle seguridad entonces. Tenía necesitas que lo atienda. Eh, dame un segundo, ya vamos a establecer aquí un punto médico. Bueno, rápido, rápido, rápido, Luigi, dale. Deja que bajen los dos. Estamos asegurando el complejo. Cinco Ligi, ya llega. Hola, ya todo el mundo llegó. ¿digo? Sí, yeah, perfecto, yeah. listo. Se esta vivienda y establece punto médico aquí con todo el personal. Luigi, conmigo. Me piso limpio, pero no sé el segundo. Yeah. Dos a la vida. Vale, limpio. Limpio, Listo. Chacho, necesito que establezcan puntos de seguridad aquí, ¿vale? En lo que no sé si soy el único que está mal de salud. Soy el único que está mal. Ah, firmo. Ok, vale, vale, Entonces ya yo me vendo. Continuamos, listo. Chacho, esperímetro, ya me trae por hoy. Creo que ya estoy vendado. Marquez sí. curo, no, ventana, yo curo. Hey, ¿qué tal, compa? ¿Cómo vamos? Eh, sí, todavía estás recibiendo personal, ahí en favor, la descripción no, no, no. del video te dejé el link para que envíes la solicitud al Facebook del... Listo muchachos, me confirman, todos estamos okay, aquí entonces Ok, afirmo ah, mi, mi teniente, mi teniente eh, le informó ¿Cómo que me dice? Mi teniente le informo, este, yo tengo sangre por si acaso Copiado, si algo ahí te comunicas con el médico, bueno Sí, de por la derecha por la derecha voy. dale cadenas agiliza se separaron tres por eh, la derecha ah. continúa user joined your channel kilo kilo y Romeo observamos fuerte infantería bajando desde el norte hacia el complejo militar ¿no? 5-4 Armando, voy a 20 metros del complejo, cambio Hey muchachos, atentos todos lados norte, están a bajando la múltiples tangos Ok, revisamos nuestro flanco No veo nada, pero dicen que van para el complejo, así que en la juega Que más de mirarme, me cura, Héctor Martí. así Pilas, para adelante. Salto. Si ves una vivienda de dos pisos, no ha visto. Está muy grave. Listo, continuamos. 5 minutos, volvemos a hacer 5 Entendido. Entonces, Romeo nos dirigimos al punto hotel hace hacia punto hotel estabilizamos y replegamos a punto LZ contacto al frente contacto al ah, frente no no no no no, 325, no. Teniente, Entonces, ¿cómo así? Ya nos vamos no no no no a no no no no no no no no no no no no no no no ha no ha asegurado pero, T3. He, he cuatro, cinco no T3, bien, está asegurado no no no no no 3 no no no no no no no Tengo visual de los contactos, ¿puedo esperar? Sí, háganle, háganle Cargan Cargan, cargan Cargando Eh, Romero, para nosotros Uy, pues las seis ¿Se bajaban a los de las seis? Tangos por eco ¿Los bajaron? Se metieron por entre las casas, no tengo visual Copy, vamos a buscarlos entonces El que los vio que tome la punta ¿Chilo dónde está? Ey, el que los vio que busque la punta Te confirmo, estamos a 20 metros exactamente hacia el Sureco Estamos siendo fuertemente hostigados desde el punto de osca ¡Ey, metanse al complejo este que está aquí a la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! vamos, vamos. ¡Ey, los que están, vámonos! ¡Mierda, la mierda me dieron medio sí, acá, La puta madre. Afirmativo rápido, rápido, rápido, acá. al norte del complejo Marqués, cura, entra, cura, entra. Listo señores, todos los que están acá Si están heridos o están en mal estado O poca munición, establezcan puntos de seguridad En este complejo, cambio Ey, alguien que cubre la puerta por donde veníamos Bueno Métase, métase, métase, métase, y cura la entrada ¿Qué te es eso? Me quedo, me que frecuencia, que pero... Señores, los tenemos aquí a 10 metros al sur, por pues, donde veníamos, en la juez Cuidado, se mete No alcanza a batir los contactos en 248 Aquí Romeo 2 estabilizando okay. un operador procedemos a dirigirnos a punto hotel Ya aseguraron T1 Aliados por la calle, aliados, aliados ¿Quién está disparando acá? ¿Nadie? ¿No? ¿O sí? Ah, no, no, no, no va no, acá Tenemos que, eh, enemigos por el otro lado Ah, firma, hay que estar en la juega ¡Cállate más! ¿Por ese lado ves algo? kilo, quiero. Quilo. Me confirma, Romeo Ya... Ya limpiaron T1 Confirmativo, T1 está totalmente asegurado De dos igual y... Aquí que lo para toda la malla notifico desde hace 5 minutos que llegamos de T2 estaba limpio, pero están llegando exactamente de la montaña del norte, así que no puedo confirmar en estos momentos cómo está a cambio. Recibe aquí lo va a pedir reconocimiento Chachos, eh, confirmen, ¿están todos ok? 5-8. 5-8. Quiero decir 5-8. 5 5-8. Quiero mi hijo a esa posición, por favor marque con uno amarillo. Vale, ya me están siguiendo a mí, me lo han ya, no sé. Quiero para toda la malla, marcamos con uno amarillo la posición actual, cambio. Ya enamorado No, no, no vengan, no vengan, no vengan Volte para allá, volte para allá Teniente Cañas, por donde Estamos en el eco sobre paso, sobre paso. Teniente serving, eh... Teniente Cañas recibe Les copio, les copio, ¿dónde están? En la en la casa donde nos quedamos cubriendo mi teniente no juega güey, no, es que por perfección de velocidad y que fueron los ainbol ey en la juega atentos, atentos Kilo 2, aquí Kilo 1, justo a tus dos en punto en la vía por pues donde veníamos tienes dos tangos. Gracias. ¡Ey! ¡Muevanse! Eso fue una granada. Afim Kilo, Kilo, Kilo, Kilo. ¿Caso? Listo, continuamos. Sí, continuamos. Perfecto. ¿A que lado están? ¿A qué lado están? Teniente, vamos a avanzar por la derecha en la carretera, listo. Hágale, hágale, hágale. Por la vamos, Kano. Listo, listo, váyanse, Teniente, me dejaron modo comunista, espérame. Copy, copy, copy. Los demás no se queden viendo a sí mismos. Cuban las esquinas, muchachos. Ya. Bueno, bueno yo, sí, yo como lo planteé con la pistola. Cubro Confirman. ¿Ya? Mi coche. No. Muchachos, apenas los hostiguen. Formación en línea de una vez. ¡Ey! ¡Muévanse! ¡Ey, por acá! ¡Wichi! A tus 12, a la vivienda esa que ves allá, allá, esa Equipo Romeo para las unidades, asegurando parte sureco del pueblo de liso De punto T2 Kiki lo asegurando parte este no eco del punto T2, cambio ¡Eh! ¡Por acá! Eso, todo el lado izquierdo, todo el lado izquierdo, vámonos